sim Santos, yo el fin de semana no pude hacer la típica partida de terror, pero la haré este domingo. ¿Consejos para llevar una partida online de D&D de terror? Bueno, tenemos un video, pero vos nos seguís hace bastante y para cualquiera el uso del terror lo pueden encontrar en nuestro canal de Youtube. El tema en Day, Day es que la, los personajes están cons, en constante peligro o por lo menos están listos para enfrentarse a lo primero que se les venga. Tienen magia, una espada, un arma, lo que sea. Si viene un bicho y yo tengo una ballesta o un hacha gigante Y vengo peleando hace, qué sé yo Siete meses contra cualquier cosa que se me viene No importa de qué va a ser el bicho Yo ya vengo asumiendo que lo puedo pegar un hacha Así que vas a tener que tratar de encontrar la manera De que el miedo no venga por el lado del combate Que no sea un monstruo al cual los jugadores puedan pelear Para mí esa es, eso es una... Buena manera, y dentro de todo sencilla, de acercar el terror en Day, Day. Cosas sobrenaturales, na nada, nada relacionado con monstruos a Algo más tiene que haber Jox Moreno, ¿Hasta cuándo de cuadros puede ver un personaje? Ah, la línea de visión eh, Buena pregunta, si no me equivoco Vamos a leerlo rápido Porque estoy casi seguro que, que... Estoy casi seguro de la distancia. Eh, primero, depende de la luz, ¿no? A ver, vamos a leer acá. Bueno, es muy lejos, muy lejos. Depende de la luz, pero eh, supongamos que estás al nivel del mar. Esto es un estimativo, ¿no? Eh, acá dice, digamos, si estás en el mismo nivel puedes ver hasta 3 kilómetros en la distancia pero la verdad es que en algún punto la visión nuestra empieza a, a flaquear y vos ya no reconoces detalles ni patrones o sea, solo ves patrones tal vez en la distancia una mancha grande, algún edificio por el estilo tal vez un animal pero bueno, muy lejos no es voy a, voy a buscar después más en detalle que... A, a cada cuánto se va disminuyendo todavía más el detalle. Está buena la pero... pregunta. Mauricio. Ángulo. Me gusta mucho el canal y tengo una pregunta sobre la llamada de tul. Bien. No entiendo bien el movimiento. ¿A qué se refiere con movimiento 7? O 35 metros, movimiento 5, según el manual y esa fórmula. El movimiento de tul es, es exactamente como lo está describiendo y es raro. Vos tenés... El movimiento se modifica por tu, por tu edad y por tu características y después de una, de una fórmula tenés el número que puedes muerte eso es más que nada para las situaciones de combate o las situaciones en las que tu personaje se tiene que, que desplazar, porque la verdad es que eh, es medio eh, complejo el sistema de combate debido a que no está hecho para combatir el juego, ¿no? Esta, tal vez dure una ronda dos, algún combate contra algún profundo y como tal vez algún cultista, pero nada más entonces, se refiere exactamente a eso que decís, los 35 metros que se pueden mover en cualquier dirección. No hay tablero, esto es importante. Tampoco hay tablero. Es todo narrativo, así que vos más o menos tenés que dar descripciones de qué hace cada persona cuando se mueve En cada uno de los turnos. Eh, no, la, la verdad es que la descripción del manual es la mejor que hay y es, y es y te entiendo lo que decís es, es raro, pero es, es exactamente como lo estás diciendo. Ra-RT. Buenas, cuando termino una sesión siempre me olvido de recontar los puntos de experiencia de los personajes. Me estoy olvidando de algo más, algo que hacer después de una sesión. Bueno, lo de la experiencia es importante, sobre todo para los jugadores. ¿no? Eh, a mí me gusta quedarme charlando un poco y preguntarles qué tal la pasaron, qué les gustó, qué no les gustó, pedirle un poco de feedback a los jugadores. Eh, tal vez yo también incluso decir, esto estuvo re bueno, me gustó lo que hiciste acá... Espero que les haya gustado esta parte, y cosas así. Yo tengo una pequeña charla después de cada sesión, incluso las que estamos jugando en la aventura, nos quedamos unos minutos ahí charlando, a menos que alguno tenga que irse. Y charlamos sobre cómo fue la sesión, qué pasó, y seguramente el otro día hacemos como un... un, un después, después de dormir, decimos, che, ayer esto, lo otro, y... como nos enfocamos en algunos detalles importantes, y no, no, ya tal vez no en público, sino más en privado, me vienen y me hablan amigos, yo les hablo a mis jugadores. Pero es lo que hago yo, y está bueno. Vicente Valencia, una pregunta ¿Cómo le hago cuando un jugador hace una tirada De averiguar intenciones a otro jugador? Acá hay que tener mucho cuidado Porque Esto, aunque no parezca, es PvP Y, si, y hay que tener mucho cuidado Al permitirlo en la mesa El PvP en cualquier cantidad Puede traer problemas Para el ambiente, así que hay que Hay que con cuidado Y el, el tema de esto es porque Vos pues, no podés hacer que en estas situaciones en las que debería resolverse, tal vez, es lo que yo pienso, ¿no? Todo roleado, debería todo resolverse de una manera hablada, porque las lo, dos personas se conocen, no hace falta dejar todo en la tira de dado. Tal vez es un poco, hay unas desventajas ahí, por, por, por ahí simplemente el personaje dice, quiero ver si miente, y tira el dado, en vez de desconfiar de esa persona. Y el otro dice, eh, tal vez hace un, un roleo fantástico y tira el dado, y se pierde mucho ahí esa parte. Yo creo que en el momento que los dos jugadores están desconfiando entre ellos, está bueno que lo puedan rolear. Las tiradas pueden ser útiles, pero hay que tenerles cuidado. Yo no lo incentivo. Para mí no hace falta que tiren, que lo roleen y que decidan ellos. Después que me pregunten a mí y yo les puedo dar un resultado al respecto. Santiago López Ochoa. Ochoa, perdón. ¿Te gustan las campañas largas? ¿Qué opinas de ellas? ¿Te parecen difíciles? Hablo de campañas que pueden durar casi un año o 1,5 con sesiones algo constantes. Me encantan las aventuras larguísimas a mí. Te da la posibilidad de hacer un montón de cosas. ¿eh? Cosas que nunca habías probado, cosas que, que habías probado de alguna manera y, y no te había salido como querías, eh, probar voces nuevas o, o, o actuación diferente. Me encantan. Y, y las que juego, las que suelo jugar, sobre todo las que son con juegos así relacionados a la fantasía medieval, o, o, o bien, la que los personajes yeah. son héroes, tiendo a hacer lo más extenso que puedo. Si sí, hay un final ahí en el fondo, seguro, de la campaña que estamos jugando ahora, yo quiero que sea re larga y que dure un montón y que esté genial. Eh, pero las disfruto muchísimo. La, las campañas cortas también está igual de bueno, pero a mí me gusta esa, esa constancia y la continuidad. Me lo digo a Yardo. DD te permite hacer campañas en otras temáticas aparte de la fantástica, la fantasía, como eventos históricos reales o algo así. Sí. Se puede completamente. Eh, lo que tiene de ID es que te da el sistema de juego y vos realmente podés hacer lo que quieras. La aventura que estamos jugando nosotros en nuestro canal de Twitch, la que estoy creando yo, el mundo lo cree yo, todo lo creé yo. Y, y esto es algo re común. Lo que sí te permite. lo que te da de ID de fantasía es que crea muchos mundos. tenés Ravnica, que es como una ciudad y todo, casi todo urbano. tenés Everron, que hay tecnología y hay robots entre comillas. Está muy dedicado a la fantasía, pero se pueden orientar en, en otros lugares. El tema es que si haces algo histórico, tal vez el tema de la magia no, no quede muy bien, o a menos que lo adaptes. Eso se puede completamente. en Santos, consejos para decir como máster a qué PJ se centra un monstruo. Tira dados, el más cerca, el que está haciendo más daño. Algo que, monstruo, algo que el monstruo atraviesa en los personajes a, a pesar de los ataques de oportunidad Para llegar a retaguardia Hay una diferencia importante Es si el monstruo tiene, tiene conciencia o no Si no tiene conciencia Debería simplemente atacar el que tiene más cerca y, y defenderse Tal vez como un animal O tratar de escapar O simplemente golpear hasta que se termine lo que tiene frente y después golpea a lo siguiente, tal vez, tal vez algo le llame la atención, por ejemplo el mago está haciendo luces, vamos a pegar al mago, eh, pero si son inteligentes, deberían elegir los objetivos bien, esto es algo sumamente importante, porque los jugadores lo van a hacer, porque son personas que están tomando decisiones, y si vos tenés otro grupo de personas que toma decisiones, es importante darles el mismo respeto a los jugadores La pelea se pone mucho más interesante cuando hay que retroceder, cuando hay que defender a otro Cuando hay que tomar posiciones, todo eso está buenísimo Jonathan Eduardo Terén Cuando los haces subir un nivel, puf, cae una luz sobre el personaje y suben de nivel y aprenden cosas nuevas Que en la vida han hecho, muy RPG, ¿cómo lo manejas vos? Yo les voy preguntando a los jugadores qué es lo que van queriendo hacer, ya con mucha antelación, y, y de a poco ellos mismos van tomando la decisión de subir de nivel. Eh, está bueno involucrar la subida de nivel dentro de la historia porque haces que los personajes entrenen, estudien, aprendan, hagan, y llegue un punto donde logren hacer las cosas. Así me parece mucho más natural. Eh, aprender, <risa> desarrollar una habilidad en vez de aprenderla de la nada, como que vos querías hacer un hechizo, el, el, el efecto que siempre que te explico es el mismo, vos querés hacer un hechizo de invisibilidad, sabés que podés hacer que algo no se vea, y estés, estás ahí escribiendo, practicando, lo que sea, y eventualmente lo lográs, pero te toma un rato, un par de niveles, y cuando llegas a ese nivel, descubrís la fórmula, y eso se puede aplicar para todo, y queda genial. Lucas Rojas, tengo una duda, soy de Primerizo y soy, estoy jugando Horde of the Dragon Queen, con mis amigos. Improvisar situaciones se me complica mucho. ¿Qué me aconsejas para que no sea forzada la línea de la historia? Cuando improvisas algo, lo que sea, lo que sea, el mejor consejo que tengo es que pienses en el final de esa acción. Eh, esto es lo que charlamos con, con Max, el toca el tocar bajo, me acuerdo, estábamos teniendo otra charla. Y... Eh, lo importante de, de la improvisación Es que vos sepas a dónde estás yendo Si vos sabés cuál es el punto final de eso Es mucho más fácil Porque se te, sab, sabés la dirección que tenés que tomar Sabés a dónde quieres ir Si no lo sabés, sentís que estás medio Yendo para todos lados Así que tratá de saber vos Cuál es el final de esa, de esa acción improvisada Que conozcan algo más de la aventura Que consigan algo a cambio Que tengan más información Lo que sea eh, Entonces Tratá de saber vos a dónde, cuál sería el punto siguiente importante y tratá de improvisar hacia ese lado. Después te va a ser todo más fácil. Patrick Turner pregunta, como opinión personal, ¿crees que vale la pena hacer cosas idiotas y que pueden arruinar la campaña solo por apegarte a arreglar lo que haría el personaje? <risa> Venía todo bien hasta lo que haría el personaje. Esa suele ser una excusa muy fácil para no preocuparte por los demás. Eh, está bien jugar y pasarla bien, y divertirte, pero siempre tenés que tener en cuenta a los demás. Nunca pongas a tu personaje por encima de tu grupo de amigos. Jamás. Porque estas cosas tienden a hacer que solo te diviertas vos. Y la idea es pasarla bien todos juntos. Hacer cosa, cosas idiotas, sí, todo el tiempo. Pero que sea en, en grupo. Que la pasen bien todos juntos. Yo como de mis jugadores quieren montura ¿se las doy? ¿Cómo se las puedo dar para que se las sientan importantes y que no sean juguetes? Que las ganen, que sea una recompensa, genial si las quieren, tienen algo que buscar Tal vez hay alguien con un establo que necesita ayuda en algo, que necesita que trabaje en el campo, que, que le corten el pasto, cosas así A cambio de que yo, una mula y un carro, suena, suena un, un, un gran plot para nivel 1 Jax Mojero, ¿Cómo hago para tener ganas de leerme todo el manual? No lo haces lo vas leyendo de a poquito, de a porciones. Porque todo junto es un montón. Y hay muchas partes repetitivas, como todos los conjuros o todas las razas, que son simplemente iguales. Pero anda de a poco, no hace falta leerlo así de entrada. Eh, Agarra secciones. No, no hay problema. ¿Se han, eh, Patrick Turner, ¿se te han acabado las ideas o has repetido ideas por haber creado tantas campañas? Las dos. <risa> las dos. A veces me pasó que eh, intentaba llevar a cabo una aventura y... Tal vez no salía como yo quería por, por cómo, me, cómo, cómo yo estaba expresando las cosas o cómo, o cómo planeaba el mundo, etc. Entonces, ahí hacía un cambio y, y trataba de hacer esa campaña con otro grupo. Eh, también me pasó a no tener ideas y, y reciclar ideas. De eso, de eso se trata también, no reciclar cosas del pasado, NPCs o, o objetos mágicos, lo que sea. Eh, he repetido campañas y me ha servido un montón para descubrir más de, de ese mundo donde la jugamos eh, se me han acabado de las ideas y tuve que a veces salí a buscar inspiración, pero también a veces está bueno parar un ratito porque en vez de estar buscando todo el tiempo algo nuevo, etcétera, a veces está bueno relajarse un poco, tomarse un descanso alejarse un poco de, de todo y después volver con la cabeza más fría y ahí, eso siempre siempre me ayuda siempre me ayuda Carlos Gutiérrez, jugando en línea. ¿Consideras bueno o malo hacer las tiradas públicas como DM? ¿Se debería mantener secretas como las mesas físicas? ¿Qué opinas al respecto? Es una gran opinión personal. Hay muchos DM que están súper acostumbrados a hacerlo. A mí no me gusta. A mí me gusta guardar la información. Siento que es una de las herramientas más importantes del DM. Tener esa información en privado. Requiere, sí, una una confianza de los jugadores en que yo voy a tratar de hacer lo mejor para la aventura que, que estoy seguro de que con mi grupo ellos confíen en mí y en que me voy a preocupar por la historia antes de cualquier otra cosa eh, pero bueno, hay otros DMs que se sienten mucho más cómodos con eso también uno de los problemas que yo le veo es que no puedes tener control sobre las cosas que pasan simplemente suceden como se da en el lado y al hacer una tirada pública una tirada puede modificar todo de la nada ¿sí? que no está mal para nada pero es algo que también podés tener vos eh, como información guardada. Es una cuestión de opinión. En, si me ven en los, en los martes, yo tengo los dados habilitados en el caso de que se, yo necesite ir a un dado por alguno de los jugadores o por alguna situación extraña. Pero eh, yo los tengo habilitados por las dos. Pues alof, ¿cómo va? Siempre hablas de tu pasado. Yo como hacedor de cosas no tan pioras, o me da esa impresión, siento... Que ahora mostrás los martes y. Ah, gracias. ¿Cómo fue el cambio de, de mi pasado a mi versión actual de DM? Creo que es la pregunta. Eh, yo estoy seguro que en, en, en. mis años mozos de DM, sobre todo. Cometía muchos, muchos errores. Muchas equivocaciones, tanto mecánicas como roleras, como de. de respeto al grupo, de contrato social. Y. El cambio se dio cuando. <risa> Suena raro, ¿no? Pero. Hasta cierto punto en mi vida no, no pensaba en los errores que cometía. No pensaba en las acciones que hacía directamente. Nada. Tipo, simplemente las hacía y el otro día hacía otras cosas. Pero llegó un punto y se... me dije: yo la pregunta, ¿por qué hice esto de esta manera? ¿Qué otra cosa podría haber logrado actuando de otra forma? y eso me ayudó a solucionar muchísimas cosas no solo en el rol, sino en, en mi vida general y en mis relaciones con mis amigos, etc. Eh, y ahí surgió el cambio ahí me paré un segundo, vi todos los errores que cometí o, o, o me fueron apareciendo y traté de recapacitar sobre ellos sobre cómo actué eh, cómo, cómo, cómo actué y cómo debería actuar la siguiente vez que llegue a esta situación y me ha pasado muchas veces, tipo Considerar un... una Ver un problema Algo que, que yo hice mal Decir, la próxima debería ser otra cosa diferente Encontrarme de nuevo en esa situación Hacer eso diferente, que todavía se haga mal Y así es. es... La constante búsqueda de tratar de... De lograr lo que yo quiero Y esto me lleva a, En un punto decidí Que esto era lo que yo quería hacer Y si esto es lo que yo quería hacer Quiero dedicarle lo mejor que puedo dar y, Estoy tratando de seguir ese camino lo mejor que pueda. Así que, eh, no sé si, si, si eso responde, pero <risa> tal vez fui muy vago. Pero eh, es, para mí el cambio se dio cuando reconsideré las cosas que he hecho y traté de tener planes para la próxima vez que lo hacía. Bueno, muchísimas preguntas hoy. Estuvieron buenísimas todas. Gracias por hacerlas. Gracias por incluso responder preguntas de otras personas. Estuvo genial. Eh, Vi, vi un montón de interacción en el chat, mucha gente nueva. Gracias por venir, por acercarse y animarse a hacer preguntas. Eso estuvo genial. Siempre, siempre está buenísimo que aparezcan los nombres nuevos. Eh, ahí está. Y creo que eso es todo, ¿no? Así que bueno, voy a cerrar el directo acá. Muchísimas gracias por pasar y nos vemos en el próximo stream.